Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy vamos a estar haciendo una pequeña, un pequeño noticiario muy muy rapidito. No quiero robarles mucho de su tiempo. Y lo que sí quería estar anunciando justamente que ahora, a partir de ayer, está disponible en la tienda premium, digamos, de World of Tanks, por supuesto, como no puede ser de otra manera, acá en mi canal vas a poder comprar tanques por bonos bien. Algo que era muy, muy esperado por la comunidad. Bueno, ha llegado acá al World of Tanks, definitivamente en la tienda Premium. Eh, en el apartado de tienda, dentro de lo que es eh, el juego, dentro del garaje, lo vas a poder ver eh, más detalladamente. Pero acá en la página mmm, de lo que es de acá de Internet de, de WOT. podemos ver. A ver, vamos a analizar un poquito, vamos a leer rápido lo que nos anuncian acá. Dice, la nueva temporada de batallas clasificatorias, posiblemente uno de los modos más difíciles de WOT. Acaba de empezar y cuenta con un sistema de progresión completamente rediseñado. Junto con su lanzamiento, finalmente tendrás la oportunidad de usar los bonos conseguidos en batalla. Eso está buenísimo. A partir de hoy vas a poder comprar vehículos premium y de recompensa a cambio de bonos en la versión actualizada de la tienda. Ojo con eso, bien. Directamente en el cliente del juego. Prepárate para aprovechar ofertas increíbles y expandir tu colección de tanques con máquinas blindadas vehículos fantásticos para tu colección tanques por bonos estará disponible permanentemente en la tienda del juego, bien para aquellos que no saben qué son los bonos bueno, los bonos son eh, como una especie de papel moneda por decirlo así que se utilizaba hasta ahora por lo menos para poner equipamiento mejorado ya sea ópticas recubiertas mejoradas, ventilación mejorada eh, bueno, todo eso mmm, se podía poner con bonos era caro, pero bueno, se podía hacer el que tuviera la cantidad suficiente. Eh, bueno, y ahora podemos ver acá tranquilamente que se podrán comprar tanques. Acá hay algunos de los precios que nos, directamente nos, nos informan no desde Wargaming. Y dice que, por ejemplo, el 121B valdrá 15.000 bonos. El M60 eh, Tier 10 mediano de la rama americana mmm, valdrá 15.000 bonos. Y la FB 215B. Bien el, el inglés, pero ojo, no es el 215 b 183 este es el tanque pesado. No es el caza, no es el la estrella de la muerte, por las dudas para que nadie eh, se mande alguna macana por estar distraído. Después el Liberté, el m 449 49 8000 bonos. El Patriot, el T26-C5, 8000 bonos. El Panzer 58 MUTS, 8000 bonos. El STG, el Guard, 8000 bonos. El Hydrostat, todos esos eran de tier 8, ahora pasamos a los tier 5. Eh, el Panzer Kampfwagen 4, el Hydrostat alemán, 3.000 bonos. El T-34 Shielded, aquel que dieron eh, por el evento de la batalla de Kursk, si no mal recuerdo, que ahí es donde lo gané, 1.500 bonos. Y el M10, eh, este cazatanque de tier 5 francés, muy muy bueno, la verdad. Este me gusta, 1.500 bonos, no es caro, no me parecen caros estos tanques. De acá para arriba, bueno, es un poquito más discutible, bien. Pero también hay que tener en cuenta de que, digamos, eh, son tanques que podrías comprar con dinero real cuando salen, en, cuando salen en la venta. Pero bueno, acá Wargaming te lo está dejando mmm, no gratis porque, digamos, para tener 15.000 bonos tenés que haberle dedicado muchísimas horas a... Al juego en sí y a conseguir esos bonos, que no es para nada sencillo. Y a ver qué más nos dice: con cada tanque también recibirás un espacio de garaje, o sea, el tanque y un espacio de garaje, y la tripulación entrenada al 100%. Entre las ofertas presentadas encontrarás poderosas rarezas, así que no te pierdas la oportunidad de añadir estos depredadores de acero a su garaje. Recuerda que podrás sacar provecho de esta oportunidad para conseguir tanques de nivel 10 con los que empezar tu recorrido. Por las batallas clasificatorias o para fortalecer tu posición en el mercado. Bueno, a ver, vamos a ver de qué trata este 121B de la rama china. Bien, eh, es un mediano chino, un 105, pega 390, penetra 260, 350 con premium, tiempo de apuntamiento 2.2, chasis 130, torreta 240. Velocidad máxima de 50 y una potencia de 17,50 No está mal, la verdad que no está... No está para nada mal El tema es que, bueno... Eh... Cómo decirlo, ¿no? O sea... Tenés que pagar 15.000 bonos Es mucho, la verdad que 15.000 bonos es mucho Pero bueno, también es una realidad que es un tier 10 El M60, muy parecido al Renegade eh... Una modernización del M48 que El pattern? Eh. Este otro 105 Daño 390 Penetra 268 Yo no entiendo por qué los medianos penetran tanto Eso más que los pesados El mouse penetra 250 Me parece No, 246 penetra Y un mediano penetra 268 eh, Tiempo de apuntamiento 1.6 A la mierda Velocidad máxima de 60, potencia de 20 Está nada mal Chasis 93 Torreta 177 Rango de edición 420 Está bastante bien, la verdad que El que lo compre no se va a poder quejar Después tenemos el 215B El tanque pesado, bien Torreta bastante parecida a la del Conqueror Ah, mirá, pasó en el Conqueror <risa> eh, Daño 400, bueno, bastante similar, penetración de armadura de 259, bueno, ya más estándar, un poquito más estándar, más normal, tiempo de apuntamiento 1.7, 0.33 dispersión, potencia del motor 950, una potencia física de 13.57, o sea, bastante lento bastante pesadete, em, velocidad máxima de 34, y hay que ver si los alcanza, punto de vida 2500, chasis 152, torreta 254 les ocurra mostrar el chasis porque les van a entrar hermosamente bueno después acá chicos en la página del web directamente en la sección de noticias tienen cada una de las especificaciones que deseen ver y, y de qué va esto no el liberté el patriot el mut el stg eh, el hidrostat el shielded y el m10 que lo recomiendo porque es muy buen tanque yo lo tengo y está muy muy bueno Así que bueno, amiguetes, les agradezco mucho que me hayan dado su tiempo, su time. No se los quiero robar más. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, si tienen la posibilidad de comprar algún tanquecito por bonos, no, no la desaprovechen, no la pierdan. Igual tranquilos, que es de forma permanente, lo dice en la página. Así que van a tener tiempo para juntar sus bonos y para poder eh, comprarse el tanque que ustedes prefieran. ¿eh? Así que bueno, por eso quédense más que, más que tranquilos. Así que bueno amigos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Chau chau.